La última vez que estuvimos acá fue una locura. No, no, no, no. <risa> ¿Cómo estáis, Rojo? Okay. Dispenso, ¿cómo está disperso. Disperso. Fue, ¡Qué horror, soy no, no, no, un desastre! Manejó. Buena, nano. Bueno, un gusto sí, conocerte, bueno, compadre. Bueno, Eso. Eh, mí, <risa> buena. Marito. ¿Cómo está Rapanui? Ahí está. Sigue en el mismo lugar. Sigue sí, en el mismo <risa> lugar. Todavía no se mueve. ¡Oh! ¡Qué, qué estilo! ¡Toki! No, no, no. <risa> oh, <No>, no. <risa> buena, bro. Buena. ¿Cómo estáis? Bien, compadre. Oye, oh, qué estilo. Nos bueno? no, no, están bautizando Ramanui. Eso. eso. <risa> ya ahí. El bautizo. Esa. <risa> qué estilo. Ahí <risa> los niños no entendían nada. No en nada. <risa> Oye, vamos por acá más que nada no, para calentar el cuerpo. Igual tranqui en la entrada. Porque hay una curva media cerrada, pero vamos jugando. Rojo Racing. Uh. Oh, es como un. ¿Tiene como oh. Y tiene como pop, te hace blab. ¿Hoy andado de noche? Sí, hace tiempo con Cross Mountain y en Talagante varias veces. <ríe> Eso, Toki. ¡Wow! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ah! Oh, no, lanzado lanzado. regula ¡Ah! bajito, bajito bajito, regula Regula, ¡Wow! regula. Esto... Bro. El frenado brusco, ¿cachai? Y ahí es donde te podéis ir perfectamente contra esa roca. Entonces, lo que tú hiciste fue mantenerte el peso centrado, lo cual te permite direccionar. A pesar de ir en una super pendiente, podéis cambiar las direcciones, oh. Bueno, nano! Para el lado. F***, oh, gacha! Oh. Uh. Oh, bacán. No, nunca. Si nunca había estado acá con bici. No te hayan a tirar, <ríe> oh, está muy bueno, weón. Uh, otro, otro. <ríe> bueno. No es como para ir tan fuerte, pero. para conectar ahí abajo. Está bueno. No, <ríe> está wow. no, no tengo que filmarlo. Y <ríe> ahí bueno, ¡Bueno! ¡Bro! Uh. No, para la de Hachera es más complicado porque es muy chico el espacio, pero... No, pero entra bien, entra súper bien. Esos dos están menos cortos. Sí, Es que son, pero para, rico. ricos. son para los niños. ¡Dale, Toki! ¡Uf! Uh. Eso, regúlate, regula, bien, eso. Primero conoce la zona, conoce la zona, bien. Ah, cachay, empezó a rebotar el vamos Oh, me torcí. Regula la velocidad, no regula, regula, regula, regula, regula, regula. Eso, regula bueno. suave, suave. Eso, nano, bien, weón. Bueno. Preciso, y aparte que si te llegáis a pasar un poco, te condiciona ese, ¿cachai? Por eso es que esta zona es como un bicicro: el, el que logra entender esta zona perfecta y la conecta y la guate te saca una técnica buenísima. El wall drive firme. <risa> está bueno, <risa> llegué apenas Llega <risa> regulando la velocidad para salir acelerando No llegar acelerado para salir lento Qué estilo, wey. está muy buena esta, nano Dale nomás Está bien hecha Uh. Ahí la bici abajo. ¡Pum! ¡Vamos, no, no! Uh. Uh. Uh. <risa> bueno. Tiene bueno. Euforia. Oh, pinchazo eh, espontáneo. Ahí está. Esa hueá es como la guinda de la torta. Bueno, Estaba en Chillán subiendo la fus y se empieza a pinchar la snap arriba de la camioneta. tienen esa hueá entre las ruedas? Sí, yo ya no ando sin tubulares. No, yo ahora ando más encima con él, le puse el mousse. Ah, bueno. De aquí para abajo es un DH, muy entretenido. No te vuelvas loco, Nano te Voy atrás de usted. Oye, y Voy copiándole entrando, esos movimientos eso. Entrando aquí hay unos peraltes que se parecen a los anterior. Lo como, ¡Pa, pa, pa, pa. Es mejor que la guá te saque full al interior y te caigáis dentro sí. del radio de giro que Nano el... estaba afuera Y bota la bicicleta Siente que te pasáis el peso hacia el, hacia, hacia el brazo interior Traspasa el peso La cabeza va mirando al exterior del giro La cabeza no se inclina hacia dentro del peralte Va disociada Drop Oh, qué harto polvo. ¡Ah, oh, qué bueno, bueno Como te. casi te agarro la rueda trasera. Oh! No me puse las antiparras. Woo! hmm <risa> bueno, <risa> oh, qué rico. Muy, muy loco con, ustedes. con el longi. ¿Sí, pues ¿qué quería hacer? Que hablemos po, Hablemos. Que obvio. Un rato, no sé. Uf. Apaño. Es el momento. Es Ahora el momento. Con el... Este día es muy importante, huevón. Lo pudimos hacer. Nos juntamos, hermano. Este día es como... ¡Oh! ¡Oh! No nano, weón. Ya, el, el paso más grande. Bien, lo logramos finalmente. ¡Oh, Bien, yeah, weón! Weón! Bien. Maestro. Puta que costó, hermano. Créeme, todos lo estoy viendo en vivo en directo ahora con el Toki weón. Partió como Ay, una idea. Toki y, ya Tok y se... nano tienen caras ahora. Sí, ya, se igual. Está, ya se está plasmando, weón, la idea. Oye, la vamos a tomarnos un helado. ¿Sabéis por qué necesito que amarremos esto? Ya se escuchó ya. Ya sonó ya acá Allá en están, la isla Su piso de ustedes está así Todo el mundo está haciendo esto <risa> En todos lados vamos ya. Nosotros, Yo ya estoy allá Rojo también ya está allá Sí, estamos listos se ¿Sí está hecho este es el... Reunión con los chicos de Ramanue y Rojo Racing <risa> Tenemos que hablar de cosas muy serias